esta es Bogotá Travel la guía turística de Bogotá. amigos de Bogotá Travel Guide, hoy estamos en Usaquén, uno de los barrios más bonitos de Bogotá, en específico estamos en el restaurante Katmandú con Alberto Uribe, uno de los propietarios del restaurante. Alberto, cuéntanos un poco de la historia de Katmandú. Katmandú es, una, es un restaurante, galería, café, que se encuentra en Usaquén y es una larga historia la que nos lleva al desarrollo de este tipo de de bares y restaurantes en, en Bogotá. y Importante también que sepan eso, aquí es un restaurante galería, o sea que lo que hay se puede comprar. Sí, muchos de los objetos y muchas de las piezas que, que nosotros exhibimos están para la venta. ¿Y Kalmandú qué significa? Significa cabaña de madera pero esa, eh, también es la capital de, del reino de Nepal. Nosotros eh, hemos traído ciertas ideas de Bali, entonces esta es una fusión de, de, de diferentes culturas orientales. Háblanos un poco de la comida de Kathmandu. Bueno, la comida es, maneja básicamente eh, diferentes culturas y diferentes... Eh, Sabores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos platos de, de la legendaria China, de Indonesia, India, Tailandia, y también, pues, para las personas que, pues, de pronto los curries, y los picantes y las especias son muy fuertes, también vendemos picadas con nuestro toque colombiano. Tenemos eh, bailes tradicionales del Medio Oriente, eh, música árabe, música de diferentes tendencias, como libanesa, egipcia. Bueno, pues eh, bienvenidos, los esperamos con mucho gusto por acá, por Kathmandú para que disfruten un narguile, un buen cóctel, tenemos unos cócteles increíbles, con unos sabores especialísimos que evocan diferentes regiones del mundo, y obviamente que nos acompañen con un delicioso plato, bien sea un cordero magrebí, o una cigorén o un pad thai de Tailandia. Recuerden amigos de Bogotá Travel Guide, Katmandú, restaurante Galería, recomendado por nosotros.